de 12 del día a 3 de la tarde, 910 en el AM en la ciudad de Medellín, y a través de todas nuestras redes, como es el Facebook Live, Rafa Gol al aire, e en YouTube, también nuestro programa Rafa Gol Linares, y emisora virtual www.rafagol.com, ahí pueden sintonizar todas las transmisiones de fútbol, pueden eh, sintonizar todos los programas, y los domingos acá desde luego en Teleantioquia, emociona Teleantioquia. Bueno... Eh... Fútbol, a ver cómo le fue a nuestros equipos. El, el Águilas Doradas hoy. El Águilas Doradas cayó con Patriotas. increíble. Perdió Águilas Compatriotas y Envigado empató con el Deportes Tolima. Y el clásico de la montaña terminó en tabla. Cero Nacional, cero para el equipo deportivo independiente Medellín. De esto ya vamos a hablar en poco, eh, en un, algunos momentos, porque. Desde luego, eh, además del clásico, hubo pasajes extras que trastornaron definitivamente y que tienen hablando al mundo entero, es el bar. Nosotros hemos sido críticos siempre del bar. O sea, no nos extraña ya lo que esté pasando con el bar y que esté tan desacreditado como ahora. Pero eso se veía venir. Y lo hemos venido insistiendo es que hay que profesionalizar el arbitraje y que también hay que hacer una investigación profunda, a ver cuáles son las sombras oscuras que están por debajo de, de, de las apuestas y, y, y de manejos, y, y de pronto hasta el bar, yo no sé de pronto si el bar caerá por ahí o no caerá por ahí, pero para eso investiguen, investiguen. Bueno, vamos a hablar en algunos momentos de este tema, por ahora quiero decirle que vamos a estar sorteando entre las personas que llamen hoy a nuestras líneas telefónicas. Tenemos nuestros premios. Vea, tengo un reloj del Atlético Nacional. Vea, qué reloj tan bacano. Ese es el reloj Di Mario, la precisión suiza. Esto es con maquinaria eh, suiza. Ya, esto no son relojes que, que, que, que cogen todo a mí, no. Esto es un caché. Eh, eh, eh, lo voy a sortear entre los que llamen. A nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015. Para los hinchas de Nacional, para los hinchas del Medellín, tengo la camiseta original del Medellín, la 2021, es esta, vea. La 2021 la voy a estar entregando esta noche, entre los que llamen a nuestra línea, repito, 232-4604. Y nuestra línea también... Eh... El 01-8051-5015. Y tengo una sombrilla espectacular que me entrega aquí. Soy digital y la voy a entregar también. Ahí viene hasta empacadita, lo más de bonita, en papel regalo. La voy a estar entregando ahorita al final del programa entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas. Bueno, deje de, de, por acá secretario, como dicen, y vámonos. Ahora sí, la pregunta. Ay, la pre, Esto es con pregunta, ¿no? La pregunta de hoy es fácil. La pregunta es, jugadores que actuaron en Nacional y en Independiente de Medellín, que diga tres jugadores de Nacional y tres del Medellín que han actuado en ambos equipos. Así de sencilla, a propósito del clásico. Entonces, la pregunta de esta noche es esa. Llamen y participen. Y ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate, porque el debate lo presentamos esta noche a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Mire, la vida es un caché, la vida es un lujo. En el Hotel Dan Dancarton es un hotel cinco estrellas. Hotel Dan Carton Medellín. Bueno, ya estamos con Incolor Fallo. Somos fabricantes y distribuidores con nuestra especialidad en camisetas básicas de hombre, polo, dama, niño, niña, blusas... Jogger, bodies, vestidos, estampación personalizada. Y no vamos en el mercado de la moda. Los esperamos en el Centro Comercial Shanghái, local 323. Estamos en Instagram, arroba incolorsmed y el WhatsApp 301 50 59 031. Ahí tienen entonces Incolor Fashion. Bueno, ahora sí, vámonos. Vamos a irnos al debate, vamos a irnos a la polémica. Eh decía que lamentablemente el lunar del clásico fue el bar eh, ya le hemos dado muchas sugerencias, ojalá desmontaran ya el bar eso se ha convertido en un desangradero para la Di Mayor, porque es mucho el billete que hay que sacar y son pocos los beneficios que esto representa entonces yo creo que en la Di Mayor ya deberían ir desmontando ese cuento del bar y más bien invertir platica en profesionalizar el arbitraje porque hasta hace poco jugamos sin VAR. Igual, bueno, habían problemas, pero ya sabíamos que son fallas humanas. Pero es que el bar es la tecnología que se montó para prestarle un servicio al fútbol. Y que realmente la balanza de la equidad y la justicia no se inclinara, sino que se manteniera ecuánime por toda la mitad. Pero hoy, lamentablemente, la justicia del bar queda en entredicho. Porque siempre vemos, jornada tras jornada, cómo... A los equipos le meten la mano en el bolsillo y lo roban, el bar, cometiendo arbitrariedades. Y uno me pregunta, ¿es por ignorancia de la gente que maneja el bar o lo están haciendo por intereses oscuros? Entonces, por eso pido que haya investigación. Entonces, ya el bar hay que irlo de montar. Yo siempre lo dije desde que montaron eso, que eso era un bar con B de borracho, que era con B de burro, porque tienen que estar muy borracho o enmarihuanado para tomar las decisiones que ellos toman. Pero de todas maneras, eso es problema ya de ellos. Ya, ya lo hemos dicho y ya no lo vuelvo a repetir. Ya, desmonten eso y dejen de, de estar in, perdiendo tanto dinero y además porque la gente que montan ahí no es idónea. Y esto es tan cierto que en Colombia hace 15 días al bar. Le montaron, oigan, al bar le montaron supervisión al bar. O sea, nombran al bar y le tienen que montar un supervisor para que vaya y lo vigile a ver si lo que están haciendo es legal o es incorrecto. Entonces ya tenemos que en cada partido, cuando hay bar, hay supervisor de bar. Esto no puede ser. ¡Qué tristeza! Yo creo que hoy somos el reír del mundo con lo que sucedió anoche en el clásico, cuando este señor que dirigió anoche, que, entre otras cosas, pitó muy mal, y cuando él llegó al fútbol colombiano tuvo la oportunidad de pitar a Medellín yo dije bueno Mario Herrera y le fue aquí como a los perros en misa o en culto para empatar la serie le fue muy mal y lo dije vea, este hombre sabrá más de coleo porque como es ya negro, sabrá el de coleo pero de fútbol poco a poco y lo colocamos a, a Mario Herrera el rey del coleo y solamente le he visto pitar un, un buen partido y fue el año pasado acá en la ciudad de Medellín no más y anoche que tenía a, a 50 centímetros, lo tenía menos. Uh -huh. como, como no podemos mostrar fotos ni podemos mostrar nada, imágenes del, de los partidos, pero en internet está la foto clara, donde está, eh, está el hombre Nacional en disputa del de Medellín y él está ahí viendo. Él no necesitaba pedir la colaboración del bar, para nada. Es? No tenía que apoyarse. Y el bar es para que eh, tome una decisión, llame al árbitro y le comunique, pero el que toma la determinación, si siempre tiene que ir el árbitro, el árbitro tiene que ir y ver el bar, no, pero uno se pone a ver que el tipo ha parado allá en la mitad con el Intercon a ver a ver qué le dice el bar y después el bar le dice, no, anúlelo, entonces el bo ese va y lo anula, no, vaya y mire, vaya y mire, porque es que usted es el árbitro, a usted le pagan eso, y todo lo que pase la equivocación del bar recae sobre el árbitro, el árbitro es el que tiene que ir a mirar el video y decir, hombre, sí, lo anulo, sigo o no sigo, Así como hace Wilmar Rodán, que tiene pantalones, calzones, y ese sí, hermano, en el mundial y todo, no sé, Will, yo, él iba y miraba y él tomaba su decisión. Y esa decisión la tiene que tomar, porque es una ayuda arbitral. Pero no, aquí el bar es el que toma las decisiones y ya vemos árbitros que se quedan esperando ahí y el bar le dice: Vea, eh, eh, eso no fue gol, eso sí fue gol, anúlelo. Y él, alegremente, hace la más fácil. No, vaya y vea el bar. Y ese debe ser el deber de todos los árbitros vean el bar, no se crean de lo que le diga los que están allá montados que muchos de ellos no tienen la idoneidad para, para dirigir el bar, tanto así es que les pusieron supervisores porque no creen en ellos esto es increíble, bueno me voy, me voy, me voy a la mesa de la polémica del debate, anoche el partido quedó 0-0, ausencia de fútbol fue lo que hubo en el Atanasio, pero vamos a rescatar a lo mejor del clásico. A esta hora le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. Sigue de líder porque hoy Equidad no pudo ganar el partido y Nacional sigue con 28 puntos liderando el campeonato. El hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre frente con la verdad y no se le arruga la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor más? director, buenas noches Chivo, para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Introito, antes de hablar del partido, introito. A ver, hable. Pues. También estaba el señor Herrera a un milímetro de la patada artera que le sí. pegaron a Rovira, el señor Gallego de Medellín. Y y pidió bar y el bar dijo que no y no había que echarlo que no él había que echarlo usted, porque el inocente de gallego solamente quería demostrarle no fue el bar fue el árbitro porque el árbitro fue el bar y decidió el que señor no era gallego Roja. quería demostrarle a Rovira que es su parcero y que lo iba a apreciar mucho en el partido y cómo me alegra que aparezcan los nuevos Perry Mason del fútbol Perry Mason fue una famosa serie un gran abogado que hubo en la televisión de los años 60. ¿Cómo me alegra que Perry Mason Bolillo Gómez esté abogando ahora por la limpieza del fútbol? ¿Cómo me alegra? Y tenía razón, había que echar al señor Castro porque le pegó con el balón en la cara el señor del Medellín. Tenía razón, pero la mente, siempre mirando la viga en el ojo ajeno y la patada de Gallego qué. La patada de Gallego fue una caricia de amor al señor Rovira. Que Rovira, no sé si pueda jugar fútbol el próximo partido, Rovira siguió en el partido, pero no sé qué efectos tendrá esa patada hacia el futuro. Ah, eso no lo vio el señor Perry Meizo. Y el otro Perry Mason, Andrés Cadavid, otro ejemplo de buen comportamiento en las canchas, también pidiendo limpieza en el fútbol. Según ellos... Medellín empató y no ganó su partido como tenía que ganarlo por, los, por, los, por el mal arbitraje, por el mal arbitraje porque eso es lo que dejaron entrever y eso es lo, y eso es lo que la bocinglería altiverde que pulula la crónica deportiva colombiana deja entrever que Medellín mereció ganar el partido pero que Herrera no. se los impidió. Eso es lo que la vocinglería no, no permite, no se cedo interpelaciones. No. Y la vocinglería, la vocinglería no acepta que Nacional, no sé en qué puesto estará, pero que es el equipo de más puntaje en este campeonato. Hombre, qué tan raro, qué tan raro. Nacional trata de levantar la cabeza y caen 40 mil periodistas a desacreditarlo. A demeritarle el triunfo ante millonarios. Ahora no le ganó el Medellín al Nacional por culpa del árbitro. Qué tan raro. De pronto apareció toda la crónica deportiva diciendo, insinuando que el bar y los árbitros están confabulados para ayudar a Nacional. A lo mejor también estemos comprando el campeonato, así como compramos la Copa Libertadores de América, porque hasta esos extremos de vileza han llegado para enlodar al mejor equipo de este país, gústeles o no. Gústeles o no. Han llegado al extremo de vileza de decir que Nacional compra una Copa Libertadores. Qué tan raro, los demás, ¿por qué no la compran? Si es tan fácil comprarla, ¿por qué no la compran? No tienen pues dueños ricos, archimillonarios, que no tienen hecho la plata. Dejen el gustico de comprar una Copa Libertadores. Entonces, muy bacano, Bolillo. Sí, hablemos por la limpieza en el fútbol, nuestro fútbol, del cual vivimos vos y vivo yo, de nuestro fútbol. Muy bacano la sugerencia. Pero cuando vas a hacer sugerencia, fíjate también que tenés un susito en el ojo. Un susito en el ojo. Porque es muy fácil, es que el, ar, el bar y el árbitro, sí, es muy fácil, es muy fácil. Y cuando a Nacional le quitan, ¿quién ha, ¿quién ha dicho algo por Atlético Nacional? ¿Quién ha salido a decir que el bar se equivocó? ¿Quién lo ha dicho? Usted no. Cada, cada que le quitan a Nacional algo, ¿quién ha dicho a los que ahora no. están protestando? ¿Sí, yo? ¿Yo? No, pero es que yo no, yo no represento a nadie, yo soy una opinión al desgaire. Pero ustedes, los cronistas deportivos que tienen la influencia en la opinión pública, ¿qué Ese dijeron? ¿Qué dijeron cuando le robaron el partido con América flagrantemente en el atazo Girardot? ¿Dijeron algo? ¿Llorándome? ¿Protestaron? Eh, Protestaron. Eh, eh. Protestaron. Oiga, oiga lleva un mes eh, llorando. Oiga, lo que hice, sí, no, no, a, no, estoy un mes llorando. No, no, no. Así como ayer lloró tu técnico descaradamente diciendo que, qué pecado, no echaron a Castro, había que echarlo. ¿Y sí por descaradamente? Había que echarlo, <risa> oiga, había que echarlo. Oiga, oiga. Pero te olvidaste que también te tenían que haber echado a Gallego al minuto de juego. porque, Porque es que es muy bacano, es que el bar es muy malo, los árbitros son muy malos. ¿Y qué? ¿A quién favoreció Herrera ayer de los dos equipos? A ver, si vamos a discutir ¿A eso... Quién? ¿A, ¿A quién? Nacional? favoreció Herrera de los dos equipos? Sí. No, pero es que ahí ¿Sí? no... ¿A, o sea, ¿A quién favoreció? Ya dijo el señor Osorio. A Nacional. A, a, ayer no, no, Tienen a el descaro. Decir, y yo le voy a explicar. Tienen por qué? el descaro de seguir diciendo que Gallego. No cometió una de falta hambre. para tarjeta roja. Pero ya, bueno, ya, hablando, Ahora no, ya no, voy a ya terminar. Voy a darle la palabra. Pero, no, palabra yo, si yo, quieres, es, es, es que son este descarados. Los... Son descarados. Ya, bueno, ya, que apretó. el árbitro favoreció a Nacional. nacional con, a Nacional con 10 hombres. Medellín tampoco le hubiera hecho goles. Así hubiera tenido 40 en la cancha. No, así de o sea, Nacional, no, no nacional no, con 10 hombres. Expulsado Castro. Que lo tenían que haber expulsado. Medellín no le hacía un gol a Nacional con 40 jugadores ayer. Es que Así de facilito es por no una elemental idea. razón. Porque Medellín no salió a ganar el partido. No la si, sale ganar el partido si sale a ganar el partido, nos mete cuatro. Si sale aí como la lleva. Que Medellín no salió a ganar el si partido. Sale porque a ganar... sale figural de ahí Quintana? Si Pregunto sal... a esta hora. Si... ¿Por qué sale Figural si David Quintana? A ganar porque, partido, porque Medellín le, le creó cuatro acciones de gol y el señor y el señor tapó esas acciones de gol. Cuando, bueno, el arquero, cuando el arquero, cuando el arquero, la única acción de gol que hubo en el partido, en todo bueno. el juego, una sola acción. Como ustedes ah, se ah, están ah, extendiendo, ah, le, le doy la palabra sí, Hugo, y le doy la Hugo, palabra mire, a la Rosa, no, Tengo no, gente no, por saludar. Sí, así de, que de entreno. una, vea, de una, primera acción. ...Gallegor le remata sobre el palo izquierdo... ...y el señor Aldair Quintana envía la pelota al tiro de esquina... ...segunda acción... ...Jan Pineda arrastró sobre el palo derecho... ...el señor se exige y manda la pelota y al tiro de esquina... ...un de mano puerta. a mano con mano chirra... Estirosa. ...un mano a mano con chirra... ...ah, muy, ve muy grave la cosa... ...y vos diste figura Aldair Quintana... ...¿por ¿Sí? qué diste figura Aldair Quintana? ¿Por? Ah, por, ...por esa jugada con chirra... ...ah, solo por esa... ...no papito, Medellín... ...Medellín, Medellín estuvo más cerca de bueno, ganar el clásico... Pero no ...porque ganaron. atacó... No, a Nacional, no, no. Nacional se vio muy mal porque Medellín lo hizo ver mal, ¿Ah, sí? el Clásico no fue malo, es que aquí, ¿Ah, sí? es que aquí son muy ladinos, ¿Sí? dicen que el Clásico fue malo, no, Medellín hizo ver mal a Nacional y por eso <risa> no les gustó, por eso no les gustó, ¿Y por qué porque, se Medellín, porque Medellín no le voy a dar interpelación, porque Medellín le cerró todas las posibilidades, cortó los circuitos, dejó la <risa> barrera del Rifle Andrade y por eso se vio muy mal Nacional, el Rifle Andrade tocó la pelota, no quiso jugar, no, Medellín no lo dejó Harlan Barrera no quiso jugar Medellín no lo dejó, así que no me venga con cuentos y voy, a, y voy a lo del bar. Los árbitros son tan malos que se escudan en el bar. Ayer esa jugada la tenía que definir Mario Herrera porque en las barbas de él hubo dos acciones del mismo jugador sobre eh, los jugadores del Medellín. Mire, primero sobre Mosquera, le tira el balón en la cara, eso da expulsión. Lo segundo, un cabezazo sobre James Sánchez, y ahí estaba el árbitro, y el juez de línea al lado. Ellos tenían que definir la acción. Bueno. ¿Cuál bar? Y después, el bar da más risa todavía que... Que se fue, oiga, que, se le fue, imagen, que, que se le fue la imagen. Oiga, que se le fue la imagen al bar. No han descarados, hombre, no sean descarados. Tenían que echar al señor Alex Castro y enseguida dejan que el señor Guimaraes, para proteger a Nacional, que él haga el cambio y ahí sí se arregló el bar. Lo no que no, hombre, no sean descarados. Todo contra Medellín. Sin embargo, no pudieron ganar el partido porque Medellín fue más que nacional. Así de bueno, sencillo. A ver, le doy la palabra y, a don Augusto Alonso. Sea, no, no, No, nada, no, nada, no, no. No, no, los demás no, también tienen derecho no, a hablar. No, no, González. La falta de Gallego. Ver, de los, ministro, no, no, la no, no, falta de Gallego. La falta no, no, de Gallego. La falta que que decir, que de Gallego. La falta de Gallego es una imprudencia. Es amarilla expulsión. para González, no es expulsión, amarilla ah, es ah, una imprudencia, es una imprudencia bueno, del jugador, y además ah, sí. el VAR le dice a Mario Herrera que expulse al jugador, y Mario Herrera va y él dijo que no, que era una imprudencia. Bueno, le doy la palabra a Augusto Velosa. Bueno, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer. Es una imprudencia. Bueno, ya, dos, cosita, dos cositas rápidas. Así, si no, y no, y puedo hablar, dos, pues, no, usted habla cuando le dé la palabra, dele lo que faltaba alerta preocupación por un ataque con granada a la sede del Atlético Quindío. Realmente la situación de la Federación sí, mamá, nominal... hermano, no. estoy bien caliente el debate que sí, se sí, habla, pero pero es que no, siguen, no, no, siguen, no, siguen. No, no, no, venga, no venga a hacer esa observación. No, no, no, estamos porque siguen, del debate, siguen, siguen los ataques hacia los directivos y hacia los equipos. Clásico, no, no, pero déjeme hablar. Te Segundo. A hablar del Segundo, compró un perro, hombre, la, la un federación internacional de historia y no estadísticas, coloca a la a la Liga Antioqueña de Colombia, a la Liga Colombiana de Fútbol como la octava mejor del mundo. Y la, la octava, y la octava liga del mundo con ese desastre de bar es una barbaridad lo que se dio anoche ¿para qué seguir ratificando lo que, se, lo que ustedes han dicho? el tema es que Simón Ferro que es el director administrativo de la, de, de, de la empresa Mediapro esa española que es la que puso el bar <risa> hombre, espero que no cobre los 40 millones de pesos porque por partido cobran 40 millones de pesos a la DIMAYOR mayor por ese desastre que hubo la noche anterior he hablado con el, el profesor con el doctor Osa, el presidente del Medim me llamó hace como una hora y me dice Augusto, puede decirlo tranquilamente en el canal nosotros ya estamos redactando una queja ah, sí. de la comisión arbitral ante la Dimayor, No solamente susto, por eh. lo que ocurrió ese Pero desastre de la noche anterior, déjame vos... hablar, hermano. Sino también no, no nos dejan entrar al estadio, no, vamos, no, por... no nos dejan entrar al estadio. Ni siquiera el director de prensa del Medellín y, y Nacional pudo entrar al director de prensa y dijo lo que dijo allá nosotros tenemos los videos, porque también vamos a hacer sancionar ese tema, no puede ser que nos prohíban a nosotros entrar nuestra gente, el equipo rival mete la gente, y fuera de eso, el señor... Si local David, Medellín. Gutiérrez, David Gutiérrez dijo una cantidad de cosas contra, contra Medellín, entonces tenemos todos los videos y toda esa, eh, de, de, digamos, queja sí, y Uy, de Medellín, de Medellín. por eso, y, y era el local de Medellín y no lo dejaron entrar al, al jefe de prensa, sí. entonces es un tema que David Osamise, tranquilo, puede decir lo que nosotros mañana eso, estamos colocando veloz, eso por la, la mañana, pregunta, por la mañana, no mayor... del Medellín del partido. Muy superior al Nacional. Mayor cantidad de opciones de gol. Si sí, el señor González dio al dair Quintana como figura, un Medellín atacó más dio no, no, junto. No, dio? No Hay más. ¿Y, y una cosa. Y una cosa. El señor González, durante la transmisión, habla de desastre de Nacional. Totalmente habla de, de, de los payasos de Nacional. De todas las vainas Y aquí en el canal. ¿Cuándo fue su primer año? No, no, no, no, no. No he dicho una línea de cómo jugó Nacional. Pero minimiza. Pero minimiza. Pero minimiza. Pero minimiza. Pero minimiza. Pero minimiza. Pero minimiza. Pero minimiza. Pero has pasado No minimiza. Ya González. No, no. Le pido. No, no. No, no. No, no. Si se quiere ir, lo he hecho. No, no, no. Por eso, si usted quiere. Bueno, listo, Váyase. Échelo. No, no, no, se va porque es un irresponsable. ¿Por qué? No, no, no, no, no. No, no, no. Y aquí Pero, no hay bar, señor. Respete... No, no, aquí usted no hay bar, roja directa. Respete la palabra. Respete la palabra a Llame la, gente. la vigilancia. A usted respete la palabra. Roja la gente. directa, aquí no hay bar. No, no, no, no. Es que él tiene que respetar la palabra. Es que esto no se llama Luciano y punto. O Luciano lo dice, no. Este es un debate. Y si usted se siente sin los suficientes calzones para defender a la Nacional aquí y tiene que pasar por encima de todos, se puede ir. ¿Y por qué no se No, no, no, no. No, no, pero ahorita yo le doy la palabra a usted. Usted tiene que respetar la palabra. Bueno, no, si usted quiere ir, se va por su ineptitud e incapacidad. Si usted se va, se va porque usted es un inepto incapaz de sostener un debate. Uh, de, termine. Termino. Termino. El la prensa, Borillo dice, bueno, en lo anímico nos sobrepusimos a tantas dificultades, a tantos jugadores lesionados, a tantos jugadores con COVID. Eh, mantuvimos el orden más tiempo que otros compromisos. No venga defienda y defienda aquí, no, todo allá, venga, el papito, apoyo, pero... Pero cuando le demos bueno, la palabra papa, a usted. Y le da todo el apoyo, bolillo, al capitán Andrés André Felipe Cadavid. Cadavid, que fue en representación del futbolistas colombianos o a decir lo del bar. Entonces Ustedes realmente en ese sentido. Muy bien. bueno voy con Juan Diego Arroyave. A ver. Buenas noches, Rafa Gol. Bienvenido Saludos, al especial. debate, tranquilo. Todo está bien. Usted no hay siempre cuenta hasta 100 antes de hablar. <risas> siempre. Saludo para todos los televidentes, para toda la gente que sigue a través de las plataformas digitales de Rafa Gol al aire. Bueno, es que está caliente esto porque no hemos mirado un aspecto. Hemos mirado un aspecto. El juego de Nacional, Gustavo, me disculpa, pero no es que Medellín haya hecho ver mal a Nacional. Nacional jugó mal ayer, que es otra cosa ah. muy diferente. No es que hizo ver mal a Nacional. Ay. Mellino y hizo ver la nacional. ¿No? Ayer, ¿Le pareció muy bueno el nivel, por ejemplo, de la Barrera? Sí. Es comparado con lo, con lo anterior. ¿Y se cree que Jarlán Barrera no jugó porque no quiso? Que, no lo dejó. Osorio, Perlaza, también... Eh, ya le vamos a dar la palabra, respete, déjelo terminar a él. De, Val, de Valdomero Perlaza, que ha sido... ¿Y o sea, usted eh, ha sido un eh, defensor de Valdomero Perlaza? No hable desde Diaga González, siente... Ah, ah, no, no, ¡Este es su puesto! ¡Ah, no! no ¡Este es ¡No, no, volvió, volvió. Ah, no, no señor no, árbitro, no, cómo así! ¡Volvió, ah. volvió, volvió! no no, no, no! no. Y Lo cuestionamos es que a Mario Herrera aquí. Porque yo Mario. no voy a permitir que Nacional se escarnió a esta gente. Por yo es tengo sí. que volver a eso, a evitar ese escarnio que quiere hacer Nacional aquí. Tengo que defender mi causa, mi camiseta, ah, bueno la tengo que defender mientras aquí hacen un festival no. a decir que somos muy malos y que un equipito como en es superior Nacional, yo tengo que venir a vender esa causa. Aquí es un un equipito. dice que no lo dijo? Equipo, el el equipo dice, yo no dije, yo no dije, Nunca, Mejorativamente trata independiente de Medellín de equipito. Ah, Usted defienda lo que no. Usted defiéndalo desde aquí, para yo eso Yo sé de lo que digo. Pero no salga yo lo que con, pero no salga con, con, con, porque con porque la chirispiaca que cayó. no me va a nadie. A Continúo, continúo. Debe terminar, Juan Diego. El nivel de los jugadores individuales no fue el mejor de Nacional ayer. Y, y es totalmente diferente a lo que mostraron en los partidos anteriores. Entonces no podemos decir de que un equipo lo hizo ver mal, no lo hizo ver mal. El Nacional venía, venía haciendo buenos partidos. El, el juego fue de Nacional, la responsabilidad del Clásico ayer. El juego fue puramente del equipo Atlético Nacional. Medellín estaba diezmado, diezmado. ¿Con cuántos jugadores enfermos? ¿Con, con ese problema para el técnico poder armar una nómina? Se no puede pensar en que un equipo armado con como, como lo armó el técnico Borillo Gómez haya podido decir sí hizo ver mala nacional no entonces, o sea no, con eso no, no, no estoy de acuerdo y desgraciadamente este clásico se manchó con todos estos problemas del VAR, el problema de las faltas lo que no se pitó, un árbitro que le, le faltó personalidad le, dio, le quiso dar manejo al clásico y lo que hizo fue tirárselo, porque ese muchacho gallego tenía que haber salido expulsado en el primer minuto, si ha tomado esa, esa determinación, no van a decir como están diciendo todos ahora, ah ese comendante nacional todos les ayudan nacional todos le ayudan y es lo que está saliendo ahora y todo el mundo dice que sea nacional le ayudan se apagó el bar mucha cartilla culpa, mucha cartilla es culpa de nacional bueno, es culpa de que se apague no, el bar no, no, es culpa no, no. de nacional y el ámbito comete el error le tocaba esperar que el bar volviera a funcionamiento para volver a reiniciar, reiniciar el partido si la como, la jugada, si se, como si se va a la luz si, si era jugada, que no oye. tenía la suficiente personalidad para tomar la Ay, determinación yo. qué tristeza tener que hablar de hechos vale. extradeportivos de un clásico que puede haber terminado bien en el estado de Le doy la palabra al señor Elkin Lavó. Bienvenido, Elkin. Hola, don Rafa Gol. El saludo muy cordial para ustedes. Saludo rompecostillas para todos mis compañeros, internautas y televidentes. Lo primero, lo digo como sugerencia. A ver, no soy quien para aconsejar a nadie, pero señores de Nacional, ustedes también, y de Independiente Medellín, envíenle una carta a los señores del bar y a los señores de la Di Mayor para que expliquen por qué fue el problema técnico. Hay que empezar por eso. Bueno, se dañó el bar, 5, 10, 15, media hora. ¿Por qué fue el problema técnico? Punto número uno. ¿Y por qué cito a la gente de Nacional? Porque así en esa acción los hayan favorecido. Como dice Juan Diego, hay tanto señalamiento que Nacional diga, señores del bar, a ver qué pasó, cuál es el argumento de ustedes. Segundo punto, voy a utilizar una frase de un pensador de apellido McLuhan, donde hablaba en un libro que se denomina la aldea global, donde decía que en un momento dado la tecnología iba a ser la extensión del hombre, y lo es, pero infortunadamente nos estamos limitando a echarle la culpa a la, a, a la tecnología, en este caso el bar y no a la responsabilidad principal, que es este llanero el árbitro. Señores de la dimayor, si ustedes son coherentes, los de la Comisión Arbitral no deben pitar más por lo menos en 10 años, este Ay, señor, hombre. porque lo que pasó ayer Ay, fue un no ridículo no. mayor en el fútbol profesional colombiano que trascendió en el mundo. Claro. claro, aquí favoreció a Nacional, perjudicó a Medellín, mm. perjudicó a Nacional, favoreció a Medellín, pero esto no es de ahora, esto se viene en los partidos anteriores, así que tengamos en cuenta esto. Y voy a lo futbolístico, Medellín es cierto... La táctica hizo ver a Independiente Medellín un equipo ordenado, pero hay que entender también que me parece que la gente de Nacional sobre el partido, porque si Nacional venía ganando cinco compromisos consecutivos, venía con jugadores con un alto rendimiento como Harlan Barrera y siga contando jugadores, ¿por qué el día de ayer ese bajón futbolístico? Sí, tiene que ver Medellín, porque lo uno es acción y lo otro es reacción, acción de lo que hizo Medellín. Pero la reacción de Nacional pero no se dio. ahí está la respuesta. Así, señores, que la gente la de Atlético Nacional, ustedes... Señor Guimaraes, usted no se da cuenta, Guimaraes, que esto es un clásico. Seguramente en Cali no hay la pasión que hay aquí, porque la pasión más grande del fútbol colombiano es Nacional Medellín. Pero me parece que le faltó me a la a gente a de Nacional, de este Atlético Nacional, mayor compromiso en el clásico. Lo tuvo Independiente uh -huh. Medellín, pero Medellín quería pero no podía tanto porque no tenía tantas armas. Nacional podía con mejores armas, pero no quiso en el Clásico. Bueno, eh, antes de ir a Comerciales, le voy a dar a Luciano 30 segundos para que agregue lo que tenga que decir con respecto a todo lo que no, han dicho primero, de usted y de su equipo. Primero, primero que felicito al señor Osa porque hizo la llamada oportuna para dire direccionar una opinión muy bacano, señor Osa. Segundo punto. Es una información. Un, un, uno, uno acaba definiendo. Si yo estuviera en Bramaputra, por ejemplo, viendo este debate, diría que Medellín no ganó el partido por culpa de Herrera. ¿Cuántos goles le robó Herrera? Nada, es que ¿Cuántos no, goles le, le anuló Herrera? A ninguno le Porque le va si vamos a hablar de. Y quién sabe qué hubiera pasado si la justicia impera en la patada que le pega a Rovira. Quién sabe qué hubiera pasado ese Medellín con los 10 hombres. También quién sabe qué hubiera pasado. Y segundo, estoy muy inconforme, señores del Nacional, con lo que hicieron ayer. Siendo abrumadoramente superiores en la cancha por historia, por prestigio, por defender la camiseta más gloriosa de nuestro fútbol, jugaron como novatos. Y no porque Medellín no, no los haya dejado jugar, jugaron porque a ustedes les dio la gana uh -huh. de jugar así. Sobraron el partido. Y por eso dije que es tan raro, ¿no? Que Nacional haya jugado ese partido así, sin un, sin un mínimo de reacción, sin un mínimo de actitud. Por eso, eso, esa es la parte que a mí no me gusta del Nacional de ayer, que no tuvo actitud siquiera para dar la cara en el partido. Rafael, no dio la, la cara en el partido. Después palabra. de comerciales, les vuelvo a dar la palabra. Sí, para que a ver qué te dice José Beloso. No, para, para que ellos <risa> también tienen derecho a réplica, como la tuvo usted, señor González. La poso y regresamos, permiso.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 A los colombianos nos gusta la leche que es 100% del campo colombiano, porque nos importa estar bien protegidos y alimentados, porque nos importa apoyar a quienes cuidan y aman nuestra tierra, porque nos importa comprarle al país y creemos en lo nuestro. Si a ti también te importa, compra leche colanta, la leche que no se importa, porque es 100% del campo colombiano. ¡Colanta!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 Un servicio confiable que te pueda llevar Donde tú quieras llegar Gorras y sombreros curazao Bolívar entre Amador y Maturín 320-674-6609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 Tornamos al superdebate de los temas polémicos. es caliente, la temperatura. Lo que pasa es que, el, hablando de fútbol, el que, el, que, el que no se caliente hablando de fútbol, pues, ¿qué sé? que se sé, a comentar damas chinas o, o a comentar ajedrez. Pero el fútbol es no, así. Pero a mí me encanta lo imparciales, pero, que son pero, los periodistas. Pero, correcto. Pero eh, seguimos analizando el clásico. Tenía derecho a réplica Gustavo y el señor Velosa levantó la mano y también los demás. Vamos, señor sí, Gustavo. Sí, porque, mire... Hombre, vuelvo a rebobinar la, la acción en la cual Gallego va sobre Rovira, es una imprudencia y así lo definió el señor Mario Herrera, porque el bar es lo llama y le dice, ¿por qué no analiza esta acción que es de posible expulsión? El baila, mira, la remira y define que es una imprudencia, no una acción en donde el hombre va a la carne. Es Exacto. una imprudencia porque pues él mete la cree. pierna. Porque eh, Pienso lo mismo, sí. que actuó ah, bien el señor Mario el tema, Herrera. Ah, de Mario tuvo un, un, un hálito de buena actuación ayer, porque lo pintaste mm. como lo peor mm. cuando entraste, pero tuvo un hálito de actuación cuando no echó en esa, al señor Gallero. En esa acertó, en la que no acertó ah, bueno, fue... Hombre, acertó. ¿cómo es posible que un, un claro. mismo jugador cometa dos acciones que dan para echada y no... Los, y, no sí. echa, y no lo echa Ustedes se opinan televidentes vale. Yo estoy de acuerdo contigo en que había que echar a Castro En vale. eso estoy de acuerdo contigo Y en eso estamos total Pero que me van a decir Que lo, que lo de este peladito fue una imprudencia Una imprudencia, una imprudencia. Y además que tan raro Fue derechito sobre Rovira ¿Quién era el hombre que venía manejando a Nacional? Rovira. ¿Y a dónde fue el tipo? Derechito sobre Rovira. Y hasta ahí llegó Rovira. Porque Rovira nunca pudo estabilizarse en el campo después de esa falta. Bailosa, tiene la palabra. Rafa, eh, el técnico Guimarães en la rueda de prensa dice, en Medellín no cerró toda la línea de pase, de pase-gol. No pudimos filtrarle el orden defensivo del Medellín. El orden. No ¿Quién tiene dijo ostruo. eso? Y Maraez. Ah, pero, pero yo le digo una cosa, Rafa. El orden demostrado por, por Bolillo defensivamente, ahora más con Víctor Moreno, hace que sea muy complicado más la reaparición ya del Loaiza, el orden y el liderazgo del Oaiza, de Loaiza, hace que sea muy difícil que los rivales, no solamente Nacional, ahora le filtren pases-gol. Ya antes era la figura el arquero del Medellín, ya hoy día no es la figura el partido, el, el, del del Medellín en los partidos del arquero. ¿Por qué? Porque la pelota no le llega al arquero. Hay un filtro espectacular y unas defensas que están rindiendo a Tuti Play, a pesar de que faltan... algunos. Seis titulares le faltaron al Medellín. Y ante esa, ante esa situación... Es Se sobrepasó... Eso? Germán Gutiérrez, le faltó Mosquera James, Marmolejo, Mosquera Marmolejo, Walter Reina, Boletín, Carlos, Boletín, Leonardo, eh, Castro, Leonardo Castro, Leonardo Castro, están Carlos, hablando, Reina, seis, están hablando seis, de Reina y seis, Castro seis, que seis, han seis. sido ah, suplentes no bueno, el 90% bueno, del torneo. Loca, Partan de ay, eso. Bueno, del señor, bueno, bueno, Reina y Castro han sido suplentes pero, el 90% del torneo. Le faltaron el señor seis, Mosquera Marmolejo dijeron que pero, era indigno pero, de jugar pero, en el Medellín. Partamos de la importancia de la gente de yo lo único que le pido es por qué no repite lo que dijo usted en la transmisión de radio, hermano. Repítalo en televisión. ¿Qué ¿Por qué cambia, hermano? ¿Por qué cambia? Diga cómo de está. todo en nacional lo alguien a jugar de partido, hermano. Lo acabé de decir, pues Como como está esperando no, que te amé, no, no, porque no, no, no para no, no, decir lo que te descargué. No lo escucho, no, no, no Lo, sí, no, sí, sí, no, lo, lo acabé de raro, decir. Tan raro que todos los equipos juegan mal con Medellín. Mire, Rafa, Medellín jugó contra América. Entonces América también jugó mal. Medellín lo hizo ver mal a la América porque es que es bien, que solo nadie va a quitar a lo Corte. bailado de este Independiente a Medellín porque el hecho de que uno haya jugado mal no implica que el otro se haya quedado quieto, hay que darle mérito a Independiente Medellín también en el tema del orden, hay que darle mérito a Independiente Medellín, pero yo siempre en el fútbol he entendido que ante los grandes jugadores un equipo puede ser muy táctico y si Harlan Barrera Está en la noche de partidos anteriores, no hay táctica que valga. No hay... Eso he aprendido de ustedes, que dicen llevar 200 años y saber de fútbol. Qué pena, don Augusto Velosa, acabo de comunicarme con la gente de Independiente Medellín, y no es por desmentir su noticia, pero para ah. que haya claridad. En esto hay que pensar un poquito. En la rueda de prensa de Independiente Medellín, porque este servidor, a nombre de Rafa Gol Radio y Televisión, le preguntamos al técnico de Nacional y del Medellín, y hubo un comunicador de Medellín que respondió la pregunta o quién la respondió, entonces si ¿sí entró alguien de Independiente Medellín ya que David Gutiérrez dijo una serie de cosas que usted lo está señalando me imagino que tiene pruebas, Ay, chico, pero no. que haya claridad el, el, el, oiga, que hubo comunicador de Nacional y Medellín en la rueda de prensa el presidente es el que dice, no yo lo digo yo estoy dando una información que el presidente me acaba de pasar hace una hora, me dice el comunicador de Nacional pudo entrar y, nos, y dijo una cantidad de cosas, tenemos el video y vamos a, a vamos a, a, a quejarnos el ante de Medellín el nuestro? Tribunal de pero no, seguramente no habló el ah. ah, aclara el tema ah. aclara no, no, no, el no. tema pero el dijiste ahora que no, no hubo no, del Medellín el, y de el, Medellín el, el siempre el preside, de, diga el, que no, el no. nacional según el presidente, el presidente se lanzó en el lance en ristre contra Medellín o no sé qué dijo y que el del Medellín se quedó callado ¿Fue así Pero o no, no entró así? el director de comunicaciones del Medellín ¿no entró bueno no entró? Señor, Mateo, ¿no entró? Bueno. Mateo tiene bueno, coronavirus, ah, bueno. hombre, ¿cómo lo, va a entrar? ¿Entró el lo segundo? Único, lo ay, único que se ay, fue. Mí, Bueno, María, regalémosle sí. algo al Medellín, sí, está bien, algo se le abona, porque un equipo que estaba diezmado sin seis titulares, como están diciendo, pero de todas maneras, lo de Nacional, mire que Harlan Barrera tuvo una acción de gol, eh, eh, Jefferson Duque tuvo un cabezazo de gol, fue lo único que hizo Jefferson Duque en el partido, y Harlan Barrera, un mano a mano que la echó por encima del arco, entonces también hay que darle los méritos, algo de méritos también al Atlético Nacional que hizo por el partido, pero ojo, Medellín no hizo hermana a la América. O que América tuvo el, el, la mayor posesión de la pelota. Y estuvo más y en el arco Medellín. Y la, la mayor posesión, la, la, mayor posesión la tuvo Nacional en este clásico. La tuvo la posesión de mayor. Estuvo 50 y 58%. Por ciento. De posesión la tuvo Atlético Nacional. Sí, y, ¿Eh? y, y, y, y, le, y le digo, en ese. idea... para que la posesión. Idea, si no hizo un remate a la portería del de, Mundial. De, oiga, el, oiga, el, le estoy, ¿Para qué? Le mundial? estoy diciendo. Se le olvida, re, Se le olvida el remate de Jan Barrera en por partido, encima. Se le olvida el remate de Jefferson Duque de cabeza que salió desviado. ¿Se los olvidan ese ah, remate? Ya, bueno, Hablemos de acciones bueno, del oiga, arquero oiga, del Medellín. Gordo, gordo, donde hacia en el, hacia el Mundial de Fútbol de, de, de, de Rusia, qué la mayoría de los partidos que cosa, de los equipos hombre. que dominaron territorialmente perdieron. eso no O sea, que porque dominó territorialmente, entonces es el, el que debe ser no no de usted, no usted No se puede decir no es termómetro. que el equipo no que no tuvo la pelota y su hermana el que tuvo la posición. La, la posición no es termómetro, eso, lo que la, es termómetro son las acciones la de gol. Y qué pena, don Gustavo, usted advierte que... para, Bueno, para usted... y respeto, que okay, sí, Independiente claro. Medellín o el partido como tal fue bueno. Entonces yo puedo suponer que para usted fue bueno porque Medellín estuvo más cerca que Atlético Nacional. Pero en general, ¿Es que, si hablamos yo, de opciones de gol, los partidos, si hablamos mire, cantidad de yo, opciones yo, yo, de gol y, yo, y si hablamos de lo que generó el espectáculo, el partido yo fue, malo, analizo los part espectáculo mire, fue malo. Yo analizo los partidos desde varias opticias Analizo el partido malo, sí, desde, malo, desde, desde la parte aspectos, sí, el, técnico, el, partido, táctico, desde estratégico, el estratégico. plano táctico, lo analizo. estratégico Segundo, porque Medellín Jugó bien, jugó bien, jugó bien Medellín jugó ah, bueno. bien, es que una tipo cosa que no es jugar ganó. bonito, Conventa mire mire, que mire, mire, mire, mire cómo estamos de, despistados, sí, mire una cosa es jugar bien y otra cosa todos. es jugar bonito puede que Medellín no juegue bonito pero jugar bien sí, porque jugar bien es primero sacar el cero segundo tácticamente pararse bien. Jugar para, bien claro, sí. claro si yo, saco, cero, jugar si yo saco bien. el cero con un gol me basta sí. para ganar un partido sí. así pero el problema es cuando vas a meter el gol Ah, si sacas el cero, ¿cuándo vas a meter el gol? ¿Cuándo vas a meter el gol si jugás siempre a sacar el cero? ¿Cuándo vas a meter el gol? Y que yo sepa, hasta ayer Medellín no ganó el partido. Ah, no lo ganó ah, por culpa entonces, de Mario Herrera. Ah, de... no, ¿Por qué? ¿sí? El el Medellín partió, partió de hacerse fuerte en defensa contra América y le ganó el partido, le hizo dos goles. Bueno, A ver, para usted, ¿quién fue la figura ayer del partido clásico, Luciano? Ninguno. Yo no sí, ayer y, y ayer, Quintana, iba, ayer no. me dijo no, que en no, no, no. Quintana. No ayer no dijo que André Quintana. No, no. Veloso, no lo no felicito. Sí, una cosa dice en radio otra cosa dice en Quintana. No, no, ¿Ah, no, no. Ahí está la transmisión no, de radio. Venla. Digo que Quintana. Tráiganla. No. La voy a buscar. A ver, ¿para usted quién fue la figura del partido? Para mí la figura está entre Andrés Cavavide y Quintana. Entre Aldair Quintana y Andrés Cadavid. Ayer Párez. dijiste que Cadavid, ya va a meter dije, otro ahí, pues. Dije que Cadavid. Eh, pero, pero por para, eso, pero por eso digo la bomba, hombre. Para, qué para qué mí, idea, yo uno. voté por el señor diría. Cadavid pero estoy de acuerdo con los que votaron por Aldair Quintana. Para que sí, vea sí, el hombre sí. como... No, no, <risa> no, no, no, no, no solamente por el juego cada día, no solamente por el, el liderazgo de cada día, Eso, es que La es forma es como él. Paró, ¿Eh? se le paró serio, decente, culto, pero radical al juez central, hermano, para que diera una solución, porque en nombre de los jugadores colombianos se puso la camiseta al revés y dijo represento a los jugadores colombianos y esto no puede ser lo del bar la falta de respeto para nosotros. Muy bien lo de Cabrí, sí, qué liderazgo. Y le quedó cierto y el de guayo. De guayo se bueno, y el ver, que, Juan Diego. Guayo, estamos querido. eligiendo la figura Juan Diego. No, para, para mí, yo, yo, sigo, yo sigo con la mía, lo dije ayer, Aldair Quintana. Para mí fue una figura del... del Aldair del, del Quintana clase. es quien, el arquero en, el ese, no? en Bueno eh, señor Elkin A mí la noche y lo que sueñe no me va a cambiar el comentario de un día a otro como a algunos oh. compañeros. Sigo insistiendo que cada vid, por la personalidad y por el perrenque que tuvo durante el partido es cierto, sí, en el por momento la clave. Dio. Espere, en el ah. momento clave le dijo al árbitro como le dio, capitán, todos por qué había que sacar a Castro, pero una jugada, señores, a Harlan Barrera a Harlan Barrera, que era para más que Amarilla, y el árbitro también ahí mutis por el foro. Hombre. ¿Se dan cuenta que esto no es de Nacional o Medellín? ¿Esto es de malos arbitrajes? Sí. ¿Se dan cuenta Muche de eso, González, señores? González, muchachos futbolistas, están muy bien representados. Bravió todo el partido al árbitro, lo bravió. Y yo no he dicho eso, no he tenido esa colación, porque era, era el mismo al árbitro. Lo bravió todo el partido, dio pata a Tutiplén, bravió a todo Nacional, y después va como... En representación de los jugadores colombianos, yo voy a hablar. Bueno, no sé qué le habrá ahora. Aquí, aquí bueno. hay un montón de gente que... Se atri... Uno dijo que era el referente de Nacional y ahora este es el representante de los futbolistas colombianos. Bueno. Esto es increíble, esto es increíble. Va esta otra pausa <ríe> y ya regresamos para sacar las conclusiones del clásico. Permiso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 La leche que no se importa, porque es 100% del campo colombiano. colanta Crédito Pensionados Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia, adscrita a Fogacop. Innovamos. Bot M Servicio de taxi vía WhatsApp.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 ¿Familia qué? Familia Doña Rosa. y Sombreros Curazao, Bolívar, entre Amador y Maturín, 320-674-6609 Sigue viendo El Superdebate por Tele Antioquia Proseguimos bueno, en El Superdebate, les quiero recordar que este debate, mañana tenemos debate de 12 del día, 3 de la tarde 9.10 a.m., y a través de Facebook Live, de YouTube y también de la emisora virtual rafagol.com www.rafagol.com mañana vamos a calificar uno a uno a los eh, protagonistas de la novela. 100 para los del Medellín, 0 para los de Nacional. Así va bueno, a ser. a ver así va me, a ser. Oiga, me, ya lo dijo el hombre, así tiene, así va Ya a ser, tenemos Ya lo dijiste, tenemos a ser, los resultados de la jornada. <risa> tenemos claro. los a ver, Hombre, a ver, yo si fuera hincho de lo... Medellín, <risa> estuviera tan aburrido no, no ganaron un equipo que sobró un partido y que jugó Señor por esa González, distancia resultados de la jornada Envigado 0, Tolima 0, Once Caldas 4 Boyacá 2 eh, Junior 1, Santa Fe 1 Medellín 0, Nacional se hubiera tan harto, yo se hubiera hincha de Medellín como no Nacional que se me paró al frente ayeron, yo estaría hombre, más harto donde fuera hincha me, de Nacional me, me, Medellín 0, Nacional 0 <risa> es que, estoy muy, harto, es que ah. estoy muy harto porque Nacional tenía que dar buena cuenta de ese Medellín, Pereira 0 y el otro cual es, queda 0 Petrolera 0, América 2 Jugado hoy, Patriotas feliz. 2 Águilas 1, Millonario Le acaba de ganar en el Campina Atlético Bucaramanga, dos goles por uno Y lo dejó eliminado Mañana juegan a las 8 de la noche Cali y Deportivo Pasto Bueno, la tabla de posiciones Quedó de la siguiente manera Primero Nacional 28 puntos, segundo La Equidad 27, tercero Santa Fe 26, igual que Millonarios 26, quinto Tolima 25, Medellín 25, séptimo Junior 24, octavo Cali 24, noveno América 22, décimo Jaguares con 20. En lugar número 11, Bucaramanga con 19 unidades, 12 Pasto, 19, 13 Patriotas con 13. Lugar número 14, Envigado Fútbol Club, 13 puntos, 11 Caldas tiene 12, Águilas 12, Boyacachi con 11 Pereira, 8 y el último del campeonato, Petrolera con 4. Luciano, no se preocupe que usted está cobrando la lotería de Medellín, está harto. Dale, dale. La, la próxima, próxima fecha. fecha. Tolima versus Atlético Nacional en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, el próximo martes, martes. El martes a las 6 de la tarde. Jaguara recibe al Junior de Barranquilla, América de Cali a Millonarios, Envigado en el, en el Polideportivo Sur a Patriotas, Águilas Doradas en el Alberto Grisales de Negro recibe al Once Caldas. El Deportivo Pasto, el Atlético Bucaramanga, Boyacá Chicó recibe no Alianza Petrolera, no. La Equidad versus al Deportivo Cali, y Santa Fe recibe al Deportivo Pereira. Descansa en esta fecha, Independiente Medellín. Bueno. Eh... Bueno, yo, yo entiendo por qué salieron con un empate 0-0. Es que, es que hay una. ¡Eh! ¡Ay, ay, María! Me, diferencia deje, diferencia ¡Quítenle las pilas que... a ver, hombre! Hay, no, hay no, una no. diferencia. No, este debate no es tuyo, hombre. Hay, debate no es tuyo, pues. Hay una diferencia. Este debate de no es de tuyo, no. Entonces voy a hablar yo, pues. A voy a hablar nacional. yo. Ve. Medellín, Medellín, ¿por qué, le, ¿por qué le ganó el partido a la América? Ah, porque no atacó. Yo porque, estoy hablando no, porque no, no es que América, lo mismo, Medellín, lo no mismo atacó, le hizo Medellín no al Nacional. Atacó, lo mismo que le hizo no Medellín atacó, a la América, no. se lo hizo no al Nacional. Atacó, no, jugar no, no, bien, no, no, no, jugar bien, montar las dos líneas de cuatro, cerrar todo, cuatro. cerrar todos los espacios, cerrar las líneas de pase y no dejar que América penetrara. Eso mismo le hizo a tu nacional. Pero como vos no sabes nada de fútbol, es no solamente el resultado. Solamente no. hablas del resultado, ya solamente no. analizas el resultado. Vos no analizás fútbol porque no, no sabes de no esto. No, andas en cursito, andas un cursito para que... Ya, ya, vos depúrame. sos el que sabes, no, vos sos ya. el que sabes. Yo Tompe, entiendo Tompe. por qué es tan contento. Nacional ha ganado más de 80 partidos. ¿Qué diferencia es escuchar tanta... Va, de Habla de de futbol, a hablar de, hablar de ya, fútbol, amarilla, amarilla, ya, ya. ya barra, me, le doy la, de la palabra a señor Señoras y señores, los peligro, dos en Afortunadamente los dos equipos antioqueños, señoras y señores, están entre los ocho Ay, de Colombia. Otra cosa estaríamos diciendo por qué favoreció en uno, perjudicó al otro con esos dos puntos. Señores, Medellín descansa la próxima fecha pero miren los partidos que le siguen a Medellín, cuasi clasificado, y Atlético Nacional con el punto ayer clasificado, ¿por qué no hablamos de las bondades de los dos equipos? Que hace 3, 4, 5 fechas había dudas hasta de clasificar, ya afortunadamente están los dos, los otros bueno, dos, los entonces, dos, no los dos tradicionales, fiesta. señoras y señores, y si están por fuera. Ya. Bueno, eh, me quedo que la la, no en VTR, la pregunta para los cibernautas, ¿qué jugadores actuaron en el Nacional y qué jugadores actuaron en Independiente Independiente Medellín? La respuesta a la pregunta de Unidos por Antioquia la tiene Juan Diego Álvarez Baena, el hombre de Soy Digital. Sí, claro. Juan Diego, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Okay. <risa> ¿Qué tal, Rafa? Gol. Eh, mi nombre es Juan Diego Álvarez de la empresa Soy Digital. Eh, la respuesta es Luis Carlos Perea, José Reneguita, y Leonel Álvarez. Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol, todos juntos por Antioquia. Claro, muchos jugadores han estado con Nacional e Independiente Medellín y no ha habido inconvenientes porque el fútbol es de paz. Usted habló de algunos jugadores, Gildardo Gómez, Daniel Bocanegra, Diego Álvarez, Neider Morantes, Juan Fernando Quintero. ¿Usted es hincha el medallo? Hincha el Medellín y también me gusta también Nacional. ¿Le gustó el partido? Muy buen partido para Medellín que... Que empató y me parece que la nómina que tiene Medellín es pues hizo un buen trabajo para la nómina que tiene. Hizo buen trabajo, oiga soy digital, eh, para la gente hay que decirle que este compañero tuvo que ver con todo el diseño y el montaje del set del superdebate de Rafa Gol Radio y Televisión, ¿qué tuvo en cuenta para hacer ese set tan bonito? Pues inicialmente tienen en cuenta pues como los colores que sean colores como muy neutros que no tenga que ver como con la rivalidad de Medellín y Nacional uh -huh y que sean como muy atractivos pues a, a las luces y todo eso. Es que Velosa y NSC se ve hasta pinta. <risa> claro ¿Cierto? que sí. Claro. Oiga, ¿qué más haces hoy digital? Soy digital inicialmente, fue una empresa pues que fue creada para trabajar publicidad, e eh, impresión digital en gran formato, como podemos ver acá pues a, a nuestra espalda, y en el momento eh, estamos incursionando en lo que son los trabajos de decoración de locales comerciales, eh, toda la implementación pues, de los locales, en estos momentos estamos trabajando con eso y hemos conseguido máquinas de última tecnología para, para realizar excelentes trabajos, trabajos de muy buena calidad, trabajos con muy buena presentación, clientes muy satisfechos, uh -huh. eh, tenemos máquinas que nos permiten desarrollar trabajos muy creativos, innovadores a bajo costo. Qué maravilla, un número telefónico, un sitio web también. Eh, soy digital, eh, 444-7071, 444-7071, estamos ubicados en la avenida Guayabal, cuatro cuadras antes de llegar al parque Las Chimeneas y en las redes sociales estamos en Instagram como soy digital. Empresario de la tierra, que Dios lo bendiga, oiga, ojo pues en Semana Santa, a reflexionar porque usted sí tiene mucho que reflexionar. Claro, que, que Dios nos ayude a todos y que, que siempre bendiga a nuestra patria de Colombia. Mira, yo le echo la bendición, padre, que tú, santo amén. Dale cambio allá, Rafa, Gol en ese set tan bonito. Rafa, Dios lo bendiga mío y que siga para adelante, pues, porque lo necesitamos otra vez acá en Teleantioquia Antioquia y muy contentos que, que estemos otra vez en el aire. Bueno, muchas gracias, Juan Diego, oh, Juan Diego Álvarez Baena, es el que nos hizo este hermoso set. Eh, unas conclusiones de 10 segundos para cada uno, Luciano. Nacional me dejó demasiado inconforme. Los partidos de fútbol se juegan con seriedad o no se juegan. Si querían descansar, pierde descanso al técnico y llevamos los peladitos a jugar, pero así no se juega un partido de fútbol como lo jugó ayer el Atlético Nacional. A ver, lo Medellín mismo. jugó... Bien y mereció ganar el clásico. A Nacional, cuando se le cierran los caminos, cambie, varíe, profesor Guimarães. Otra contratáctica diferente. Y Bolillo, aunque le falten seis titulares, va en un camino muy bueno de consolidación de nuevos jugadores. Si, si, Nacional, si Nacional quiere variar, quiere buscar caminos porque le cerraron los caminos, ¿qué, ¿qué puede pensar cuando no hay actitud? Los jugadores fueron los que no dieron, no estuvieron en su nivel para enfrentar este clásico. Falta de actitud en Atlético Nacional, empezando por el técnico, por las declaraciones que da. Y del Deportivo Independiente Medellín, pues claro, no es un equipo con una nómina amplia como la de Nacional, pero a punta de actitud hizo y de orden hizo que el partido pues, fuese en algo superior. Y señores del bar o de la Di Mayor, ahorrense la plata del bar y con esa plática a profesionalizar los árbitros, creo que la mejor determinación en este país. Bueno, perfecto, gracias. Eh, del 1 al 100, al 201, Luciano, un número... 100. El número 100 corresponde al señor Juan Upegui, del barrio de América, seis personas en el programa, dos hombres, cuatro mujeres. Gustavo, un número. El número 27. El número 27 corresponde a Francisco Rodríguez en el centro de Medellín, cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres. Un número más, cirujano. 72. El número 72, Uy, a la señora Luzmeri Agudelo, del barrio Guayabal. Dos personas ven el programa, un hombre y una mujer. Le entregamos la sombrilla a Francisco el reloj y, y a no, Arincha del Medellín la camiseta el señor Francisco Rodríguez y Arincha hincha del Juan Upegui le damos la, el reloj. Eh, vitrinazo, cerramos, Luciano. Para el profesor Carlos Silva, para Rubén Darío Arcila, para Santi Martínez y para James Ospina. Para don Mario Ardila en la Fundación Antioquia Bilingüe, Marta Cecilia Leal que está de cumpleaños en la ciudad de Bogotá, Rodrigo Mejía en Sopetrán. El Kim Búfalo Posada, Héctor, el Guari Montoya, que está eh, cumpleaños esta semana que comienza allá en Albensu. Y estoy saludando también a Wilson Osorio Salazar en La Ceja. A Juan Carlos Zapata, Luis Alejandro Lopera, Edwin Bustamante, Edison Bustamante, Jorge Palacios, André Felipe Álvarez. Y a Leoncito de Linier que nos está viendo en Bogotá, Mario Banemera. Un placer Ay, saludarte. Bye, Ay, para Diana Sofía, Carolina, para Gloria, Nicolás están ahí la familia de Aníbal Oliveros en el, en el barrio Sabaneta, del el municipio de Sabaneta, mejor. Para don Jorge Londoño, gracias por apoyar y creer en el fútbol formativo de Antioquia. Para la casa ah, de los Posada, en especial, a John Edison, el mono, hincha de nacional. Y para Jorge Enrique Ricordús en la ciudad de Cúcuta. Un vitrinazo, señoras y señores, para mi gran amigo Don Johan López, que está de cumpleaños. Observemos la fotografía, su señora esposa los saluda, feliz cumpleaños. También para Daniel Restrepo, presidente de... Eh, presidente no, concejal del municipio de Itagüí, está de cumpleaños, feliz cumpleaños. Para mis amigos, hinchas del Deportivo Independiente Medellín, los amigos de la polémica roja en su cuenta de WhatsApp con Juan Carlos Ángel, el sonero, así se debate, con amistad, con folclorismo, con argumentos, pero con respeto. Carlos Ramírez en Belén, le dicen cana, un saludo muy especial, Caliche Hombre, pañal y a dormir sí, Caliche. Me bueno, eh, me queda a la gente de Aveiva, a nuestro alcalde Leyton Orrego, a la gente de Aveiva, próximamente les estaremos acompañando, para la gente de Sex Underwear, que no se pierda en el programa, un abrazo, lo mismo que...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 Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption.